callado en ese sentido. Eh, son 30 dominicanos ya que han perdido la vida. Eh, una historia reciente de un marzo del 2020, ¿verdad? Que fueron Donde más de 100. Más de 100 dominicanos perdieron la vida, eh, producto, se podría decir, de, de ignorancia, producto de, de la necesidad, producto de ahorrarse unos pesos. Eh, en ese entonces se dijo eh, de manera irresponsable que fue porque como los haitianos <coughs> no le daba Covid era que porque bebían claret. Y, eh, y, y, eh, perdón y no seré, se dio ninguna investigación Ante la muerte Y perdón de señor que te interrumpa En ese momento mm. también no se le prestó La debida atención porque estábamos En una situación de extremadamente eh, eh, en, en el, difícil En el, en el, en el pico de la pandemia, de la pandemia. La pandemia. Fue que se produjo esa situación De la muerte, el fallecimiento de esas personas Por la ingesta de este alcohol adulterado Precisamente por eso no en se, se le prestó días, atención Más el, de 100 sí, en serio el, ejemplo, En tres días, el COVID En su más alto punto alrededor mató, arre, eh, Habían muerto alrededor de unas 30 personas, ¿verdad? Y ese fin de semana el creyente mató ciento y pico. Eh, por eso también pues, volvemos y le hacemos la, sal la, la salvedad al señor presidente de que la pandemia no pone en pausa los otros procedimientos. Se lo dijimos al pasado y se lo estamos diciendo ahora. No nos no vamos a llevar de los 45 días la pandemia, la que se si yo qué, que se si yo cuándo, y, no hacer la, no, y, de, y dejar que la, todo lo otro esté en pausa, o sea, la criminalidad... La, la, la, estos hechos eh, irresponsables porque me va a decir tú a mí como estaban hablando Víctor y yo que 50 70 barriles de, de cleré van a, van a estar van a salir o van a estar en una zona y nadie se va a dar cuenta o sea que nadie se va a dar cuenta o sea esos barriles son que caben en un bolsillo que tú puedes pasar por una esquina transe un transeúnte normal y nadie se da cuenta 30 dominicanos muertos pero eso ni, ni, ni, ni en, una, en una huelga de esa fuerte de, de, del país. Bueno, el asunto es que ya esas, esas personas lamentablemente murieron y en aumento, porque en aumento, todavía hay personas, hay personas en, en ese proceso que ingenieron este tipo de bebida y están en ese proceso. Y una Ojalá, que oh, no, Víctor, que no se bebió ni se vendió en un patio, se vendieron en, esta, en establecimientos Mira, eh, solamente en, ¿Eh? en Villa González, en eh, Villa González y Navarrete van 10 muertos. Incluso eso eh, oía al, al presidente de la Liga eh, Municipal eh, expresarse, Víctor de Asa, que es de esta zona precisamente de Villa González, eh, expresando la preocupación e, e incitando, invitando a las autoridades que tienen que tomar carta en el asunto y hacer una exhaustiva investigación para dar con los responsables de la comercialización de esta bebida adulterada. Yo entiendo que este es un, nosotros somos, es un, un. para eso Oye, somos no, un paísito, un patio. Feliz Sánchez sale corriendo sí, y sale del país. Yo no yo no creo que haya que que, haya que que haya ser tanta alaraca para dar con los responsables de este hecho. Oiga, me estamos hablando que en una semana van 30, sí. y, si, y si nos lo traemos al año pasado, en el del, del, del, de cuando inició la pandemia, fueron más de 100. Pero, pero y en el, ese momento, reitero, no se le prestó la debida atención por la situación que está viviendo el país y el mundo. Pero ya la cosa como que está volviendo a su nivel. Y yo le decía a Sergio ahorita, que es un asunto como de demanda. Dice, ¿por qué en esta época? Bueno, porque esta época se la suelta la más largo, en... vacaciones, ¿verdad? vacaciones de Semana Santa, Entonces, hay que aumentar la producción. Pero, y, eh, ahí es que está la demanda. Y ahora eh, se ha enfocado, porque es más fácil enfocarlo desde ese punto al famoso Clarence. Pero le, tenemos que decir a las autoridades que la alteración de las bebidas alcohólicas aquí en este país es una historia como la, como la medicina adulterada de una región de por aquí donde he visto, ¿no? Y es una historia que, que hasta los investigadores de aquí no le tocan, no tocan esa tecla. Ni lo Alicia Ortega, ni, ni lo ni ni, ni, ni, lo, ni lo Nuria Piera. Cuando han estado cerca de ahí, se alejan un, un ratico de una vez. Porque sabemos que eso no es una cosa que se está haciendo eh, y eso a, o, oculto. Eso que es ahí a la clara. Y eso no es un grupito de desconocidos. De, <risa> ellos son parte, esos son parte de la carnada. Por ahí hay personas... Eh, a otro nivel que son parte de ese listo, negocio. Pero recientemente, y, eh, el año de 2019, hubo una campaña tan mala, tan desacertada a nivel turístico, que, que se estaban dando se tab, en todo el mundo, y, y, y, y listo, no me hace mentir. Todas las personas que murieron en los hoteles estaba, lo estaban ligando al ah, sí. a, a, a, a uso de alcohol de alcohol alterado. O sea, eh, lo que o sea, yo quiero decir en serio, que es que pro, ese, <risa> ese producto, no lo llevó Juan, no, Juan de los palotes, ni es que le eh, tampoco. Eso no lo llevó el bobo, señores. Eh, Alejandro es, Gutiérrez, ¿se acuñalista del oye, bobo, de Alejandro Gutiérrez. No, sí, eso no lo llevó el bobo. Mm, Entonces exacto. ahí hay manos poderosas metidas en ese negocio y es por eso. Víctor. Que en este país no solamente se necesita hacer la reforma policial, no. también hay que hacer otro tipo de reforma. Víctor, ¿Eh? es que ya antes era eh, y whisky de, de, de mayor cuantía, que se, que se, se, se llamaba que estaban falsificando, las famosas falsificaciones de los whisky. Ya hasta el ron dominicano, que tiene una categoría su, eh, suprema en Europa y en Estados Unidos, está siendo alterado también. Entonces, pero vamos a suponer serio que no esté siendo alterado. Ya pero, esa acción, esa pero, práctica pero, afecta al, no, la, la calidad de lo que nosotros, como por ejemplo en ese Victor, caso, las estadísticas dicen que un 35% del consumo de alcohol de este país es de consumo ilícito. O sea, que las que fábricas que, que, que, que pagan su impuesto y que están ahí y que, y que apoyan a todo, lo que el... quieren es que, que legalicen eso para que todo el mundo pague impuesto y todo el mundo estemos la misma, en la misma. La misma es la misma tesitura. Porque oye, es el 30%. O sea, es el 35%. No vamos hablando pendejadas, pendeja, eso es la realidad. El 35% del consumo de alcohol de este país. No, no, no. Eh, eh, es <ríe> eh, eh, ilícito. Pero aquí, visto, aquí hay fábrica de alcohol para Navidad. ¿Tú, tú has visto ron de caja navideña con, con ese nombre después de enero? Sí. Dime. Por eso, por eso que tú estoy... dices? Y te Por no. eso que te estoy diciendo ¿Eh? que la caja navideña que entrega el gobierno. Por Víctor. eso que te estoy diciendo que el, el, la comercialización de eso, del monte, ¿qué se llama? Oye, pero se, sí. acti se activa pero... Para, para esta época, para sí, Semana sí. Santa. Sí. Pero, Víctor, pero vámonos al, al Estado. Vámonos al Estado. La caja navideña del Estado viene con un ron que nadie conoce, que nadie sabe quién es. ¿Sí sí, o no? no no sabes tú ah bueno no sé es verdad, es verdad es eh, no es, sabes tú quién es verdad, que lo hace es verdad quién lo contrata yo no sé pero okay. me hace si okay. digo si es mentira que nos llamen y nos digan que has recibido caja de navideña y no, revisen échale men, menos que eh, sí, oye y revisen para que vean que hay un ron que hay una que hay unas bebidas que tú no la ves en el año entero tú no la ves o oh, bueno ah, bueno había, había una la bodega Carrión Tenían unos cuantos eh, eh, productos. productos que eran navideños nada más. Sí, sí pero eh, son los ponches. Vinazo ponche, el pirata. Esos son los ponches, eh, la eh, sangría y ese tipo de cosas. ¿Cómo ya Había uno que se llamaba vino sí, málaga dulce. Sí, pero eh, tiene sí, sí, pero ¿de porque, dónde tú dijiste pero, ser? Ah, bodega Garrión. Tú estás hablando de la, entonces, de, la, de la... Entonces, esto no es un secreto, señora A mí no me vengan ahora de que, de que de, de, se desgarró el... el el, el, el velo de, de, de, de, del, del templo y que nos estamos tirando para atrás como, como el doctor Merengue y, haci y haciéndonos eh, el, el pendejo como Condorito. ¡No! ¿Qué pasó? Esto es un evento nuevo. Sí, bueno, hay que, nuevos muertos. 30. Eh, lo que esos que, son nuevos. Lo que, no son y y los lo que, está, lo que están por venir, que están en ese proceso que están muy mal. Lo que esperamos... Dejo ahí la, lo que la, esperamos eh. es... Que las autoridades en tiempo, ¿verdad? Lo más rápido que... Que no sea en tiempo récord, porque en tiempo récord nunca creemos la historia. Okay. Ahora, ¿dónde que estamos? Que sea adecuada la investigación. ¿Dónde están los responsables? Tranquila. No, que se, no queremos están? que sea en tiempo récord. ¿Dónde están los responsables? Porque de, cuando de, me dan en tiempo récord de dos a tres días, nunca lo okay. creo. ¿Dónde están historia? los responsables de los 30 muertos que ya como eso la no van a hablar? bueno. Vamos a una pausa y al regreso, pues ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, que hoy está presencial. Ya, ya a partir de ahora lo vamos a tener con nosotros aquí, como cada viernes, en este segmento en contacto con el mundo. Y hoy vamos nosotros a que Lister pues nos. nos vamos a tocar el tema, más bien. La reforma policial en la República Dominicana. te va a hablar de la Pasola, eh? ¿De la? De la Pasola. ¿De la Pasola? ¿De la Pasola? ¿De la Pasola? Sí. Bueno. Você tá meando, <risos>